Hola a todos mis amores, y bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal por si no me conoces, yo soy Jessely Salazar y hoy les voy a estar hablando sobre mi nueva visa estudiantil del año 2020-2021 como ya saben, todos los años les estoy haciendo el video de cómo es sacar la visa en el año en que me toca porque bueno, las cosas cambian mucho y les voy a hablar cómo fue este año sacar la visa en plena pandemia con la situación actual que estamos viviendo así que bueno, nada, voy a comenzar lo primero que tienen que saber es que, bueno, actualmente Austria está pidiendo que hagamos la visa a través de formularios que debemos todo imprimir, tus documentos, todo lo de siempre, pero lo puedes enviar o por post hasta, la, hasta el, el lugar de donde queda tu magistrado, porque de, de acuerdo a tu distrito te toca un magistrado, o si es por primera vez te toca en el principal. Entonces tú puedes eh, enviar todos tus documentos a ese magistrado, y eh, en un sobre o tienes la opción también de enviarlo por eh, correo electrónico. Si lo van a enviar por correo electrónico, yo les recomiendo que lo hagan muy bien organizado. Cada documento eh, lo, lo anexen y en el correo con el nombre de, de cómo lo pide el magistrado. Suponte el pasaporte, le pones a ese documento nombre pasaporte. Eh, eh, antecedentes finales, le pones ese documento antecedentes finales y así para que ellos cuando lo vean puedan descargar y saber qué es cada cosa porque si no, ni idea entonces así yo hice yo lo primero que hice fue enviarlo eh, lo llevé de forma personal al post cada estación de, del magistrado tiene afuera un buzón donde tú metes tus sobres entonces, ¿qué es lo importante de esto? si van a hacer visa que fue mi caso y el que van a tener que hacer mucho usted eh, al sobre les recomiendo, ya que tengo ganas de armar, ah, al sobre le ponen eh, el nombre de la visa que están haciendo en este caso sería Auf Hall um Studenten. Eh, si es otro le ponen el nombre de lo que sea le van a poner su nombre, su apellido, su correo electrónico la dirección de aquí de Austria donde están viviendo que es a donde ellos se van a comunicar con ustedes le van a escribir también el número telefónico y el email que ya lo dije, pero esto es muy importante eh, eso es para la primera vez en caso de que lo vayan a llevar personalmente en el sobre lo ponen así bueno, si lo van a enviar por post ya saben que la dirección de ustedes igual pongan todos esos datos a un lado para que ellos sepan cuando agarren el sobre ellos digan ah, esto va para el departamento de los que hacen la visa estudiantil y lo lleven porque por ejemplo tú agarras y envías un sobre sin datos por fuera ellos tienen que abrir el sobre ver todos los documentos y ver de qué se trata para poderlo remitir al departamento correspondiente. entonces imagínense todo lo que se retrasa su trámite. yo por ejemplo lo hice así, este y me fue bastante bien. sin embargo sí tuve un contratiempo porque me pidieron un documento que según yo nunca me lo habían pedido, pero no sé. este creo que lo había metido, pero no sé. fue muy raro. me pidieron algo que yo dije, pero sí si eso estaba. Este, pero me duró tres meses en darme la visa, sin embargo, por ejemplo, yo la metí en octubre y me la dieron en diciembre estamos en febrero y ahora es que les estoy haciendo este video, ya se los había hecho pero no me gustó cómo quedó y los estoy volviendo a grabar pero me la dieron fue en diciembre y la de mi hermano, por ejemplo, él también postuló en octubre, una semana después que yo y se la dieron a las dos semanas y a mí me la dieron tres meses después, entonces también es cuestión de suerte, eso me pregunta mucho Jesse ¿Cómo hago? ¿Cuánto dura? Eso nadie sabe cuánto dura la aviso, o sea, eso puede ser dos semanas como puede ser seis meses, cinco meses, qué sé yo Eso es cuestión de suerte, de quién te tocó y de mil factores más, por eso es lo más importante que ustedes metan todo bien organizado Entonces, la cosa es, ustedes tienen que meterlo o por post o yo lo personalmente en un sobre, meto lo que o por correo electrónico Así está funcionando actualmente esto eh, el magistrado se va a comunicar contigo vía electrónica después que tú metas todos tus documentos o te va a enviar respuestas al post de tu casa, todos acá, me imagino que como en todos los países, en Venezuela no funciona muy así, pero me imagino que en otros países sí, cada casa tiene su, su buzón de, de correos y ahí le llegan los documentos a la persona, tú vas y buscas tu buzón todos los días esperando que me trate de una respuesta o por correo ellos se comunicaron conmigo de, forma por, de las dos formas o sea, me empezaron a enviar cartas a mi casa pidiéndome cosas y eh, uh, ya las últimas sí este, me, me enviaron por correo electrónico eh, cuando ellos envían por correo electrónico suponte necesito que me envíes tus antecedentes penales, no sé yo te recomiendo que ahí les respondas al mismo email por correo y a la vez lo imprimas, lo que vas a llevar, y lo lleves otra vez personalmente ese documento que te están pidiendo. Y otra vez el mismo proceso. Nombre, no sé qué, apellido, todo, teléfono, el departamento, y en este caso lo que sí les recomiendo que anexen es el nombre de su verata. Es como la persona que ustedes que les pidió eso, porque todas las hojas que les envía el magistrado va a decir verata. Frau, no sé qué, Herr, tal y esa es la persona que está encargada de tu casa entonces en tu sobre afuera vas a escribir eh, vice estudiantil en alemán todo, yo, ya se hizo al azar casa, no sé qué, teléfono dirección, bla, bla ¿y para quién? para Frau, tal y así cuando lo reciban dicen, ah, esto es para fulana, no es un proceso que está empezando y nada, sino alguien que ya tiene un proceso abierto, entonces así lo llevan directo a esa silla, a esa mesa porque son personas que están en mesa en una oficina teniendo este bueno eso sería como en principio todo eh, después al final que ya tú metiste todo con tus documentos que ya se cansaron de pedirte los que les dio la gana lo que sea ellos te van a decir que debes hacer el pago eh, si no me equivoco el pago fue 180 o 160 euros le vale la visa actualmente ellos te envían eh, una hoja otra vez o a tu casa o por correo electrónico donde dice por favor realice el pago en tantos días este, el pago es tanto y esta es la cuenta bancaria esto dicen ahí cómo lo vas a hacer, te vas a meter en esta web y vas a meter tus datos y vas a hacernos la transferencia y ya, también lo puedes hacer directo desde tu teléfono yo le hice por la página del magistrado y ya Este, un link que ellos te dan eh, y nada, después que tú haces el pago ellos tienen que esperar como todavía más una semana, semana y media a ver si ellos te envían tu visa o bueno, ya de ahí lo que quieras esperar porque media da ellos te envíen a que hagas el pago porque ya todo está bien y ya te van a dar tu visa, lo que tienes de ahí es que esperar Cuando, en mi caso, la visa me la mandaron como una semana o 15 días después que hice el pago tengo un amigo que hizo el pago como en noviembre y le llegó la visa ahorita en enero o sea, como les digo, todo depende, no hay un yeselí me la van a dar, la necesito para una semana, me la pueden dar rápido o sea, eso no depende de nadie sino de quién te tocó este, entonces ellos al final que tú hagas el pago, al tiempo ellos te van a enviar a tu casa eh, te lo envían por correo que tienes que firmar personalmente, me pasó que yo no estaba cuando me la trajeron y me la pusieron, me la mandaron al post, eh, a la estación de post, allá abajo, a la oficina y yo tuve que ir personalmente a enseñar mi visa actual, firmar y todo ahora, ¿qué pasa? esta es mi visa actual eh, ¿qué pasa? ellos te dan tu visa y te dicen, tu visa vieja, que es esta <risa> por eso les estoy haciendo este video hoy porque hoy tengo que irle a entregar Tienes que devolverla en el plazo de 15 días porque, o sea, ellos te dicen el tiempo. Porque si no te damos una multa y hoy, me, ayer me acordé que no la he vuelto y tengo que volverla Y dije, primero les voy a grabar el video a los chicos. Este, ellos te ponen a devolver de la misma forma por POS tu visa actual, la vieja, la que se te acaba de vencer. Y te quedas con tu nueva. Esta es mi visa vieja. Ya yo ahorita la voy a mandar en un sobre al, al post, al magistrado por post. Y la nueva me la quedo. De la nueva de después pues, les voy a hablar en otro video porque por ahí les tengo una sorpresa que les quiero comentar. Pero por ahora este es el video de la visa estudiantil que, solo les adelanto que es mi última visa estudiantil, ya esta ni siquiera la necesito. Esta está vigente para el año, hasta el año 2021, ahorita en noviembre, porque saben que la visa es anual. La tienes que renovar anual, otra vez con todo el dinero y todos los documentos desde cero. Pero este, ya esta es la... Esta es la que está vigente actual, pero tengo otra, por otras razones que después les voy a hablar en otro video. Pero sí, este, y algo que les voy a comentar rápidamente, porque también me preguntan mucho, es que la visa estudiantil aquí atrás dice que puedes trabajar solo con un documento de la ms Esa es la diferencia de esta visa con algunas otras, que sí te permite tener acceso al libre mercado aquí detrás, si no es tú, si tú no tienes visa estudiantil, si no, suponte la de familia en que porque eres esposa de alguien de aquí, si tienes un trabajo aquí, eh, ya tienes la, la residencia permanente, qué sé yo, perdón, ahí va a decir libre acceso al mercado laboral, en alemán, pero lo va a decir. La de estudiante dice que puedes trabajar, pero solo con un documento de la AMS. Este es el proceso de la AMS que yo les he hablado. Eh, de que tienen que hacer un permiso de trabajo con la empresa que los quiere contratar, ellos hacen un formulario, lo llenan, lo envían al en mes y después que ellos tienen den respuesta es que tú puedes empezar a trabajar, antes no porque si no estarías en negro y puedes meter en problema a ti mismo y a la empresa. Entonces, cuando sale el permiso ya tú puedes trabajar y estás ahí, lo renovas cada año, ojo, ese permiso también se renueva cada año un amigo que no se lo renovaron y ahorita está en pánico por eso y bueno, prácticamente trabajó dos meses sin querer, ilegal, porque la empresa no lo renovó. Pero es tu responsabilidad estar pendiente de eso porque aquí hay todo tipo de empresas y empresas que no están acostumbradas a trabajar con extranjeros y no saben o se les olvidan los trámites. O sea, tú tienes que estar pendiente y te lo estoy diciendo hoy, el permiso de trabajo también se renueva cada año como la visa estudiantil. Pero bueno chicos, esto era todo lo que les quería contar en este video, cómo es el trámite de la visa estudiantil, cómo se está haciendo, los que están fuera y van a hacer visa por primera vez, tengo entendido, hay un chico que justo en estos días está hablando con el del canal, yo todo le cuento experiencias que me han contado ustedes mismos, porque yo ya no estoy en muchos trámites igual que ustedes, eh, ya tengo otro tipo de trámites porque ya tengo varios años aquí, pero un chico actualmente me está contando que que él llamó entonces le dieron una cita porque la primera vez si sí tienes que ir personalmente para que te agarren tus huellas tu foto todo ya después la segunda vez y los otros años no porque o sea siempre fue así pero ahorita en la pandemia no porque ya ellos tienen todos tus datos registrados tu huella dactilar tú envías fotos todo se por primera vez sí tienen que guardar tus huellas dactilares y todo y tienes que firmar entregar tu pasaporte unas copias ellos lo tienen que ver y para eso ellos te hacen una cita, eso es lo que tengo entendido por este chico. A él le llamó, le dieron un día, suponte ven el lunes 20. Entonces él fue el lunes 20, entregó su documento y de ahí empieza el proceso. Eso es para los que me preguntan cómo están haciendo, tengo entendido que es así a los de primera vez. Lo de segunda vez es todo lo que les acabo de contar de mi experiencia porque es mi caso, que sería el mismo de todos pero bueno chicos esto es todo lo que les quería contar ahora sí voy a terminar el video espero que se encuentren súper bien recuerden que tenemos un nuevo grupo de Facebook que se llama Estudiar o Vivir en Austria el Helps Group y ahí se pueden eh, anexar y hacer sus preguntas y así todos la vemos y todos les responden y también otros que necesitan la pregunta más adelante pueden verla eh, sí y me pueden seguir en las redes sociales y hacer las preguntas directamente en mi red social Instagram tengo TikTok pero no lo uso casi pero vayan a Instagram mejor Así que bueno, nada, los quiero mucho y los veo en un próximo video con muy buenas noticias que vienen muy pronto. Cuídense y hasta la próxima.